...pero es imposible lo que me gustaría... ...está claro que cuando te vas, no vuelves... ...nadie volvió del paraíso que soñamos... ...debe de ser tan hermoso, que nadie vuelve... ...si después de marcharme algún día... ...diera la circunstancia de renacer... Te buscaría de nuevo donde fuera Me moriría de nuevo si así no fuera No es posible si has estado así de enamorado Que Renaciendo no te buscara y a mi lado te tuviera Y yo supongo que me estarías esperando Y estoy seguro de que nos seguiríamos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 Los sueños son solo eso, sueños, pero cada uno sigue siendo su dueño. Y a veces en lo imposible pones tu empeño, por eso si algún día vuelvo a renacer, seguro que pondría el mundo al revés, para buscar lo que fue mi gran amor.